Señores estudiantes de gestión ambiental, bienvenidos a esta nueva ocasión de la asignatura de Química General. En esta ocasión vamos a hablar sobre los números de oxidación y enlaces químicos. El número de oxidación es importante especialmente cuando trabajamos con reacciones químicas. El objetivo es neutralizar cada uno de los compuestos que utilizamos en una reacción química. Obviamente que es importante el conocimiento de los números de oxidación. Para ello, pues tenemos tablas que están diseñadas ya con cada uno de los números de oxidación o al menos los más utilizados. Pero, ¿cómo utilizarlos? Tenemos aquí, por ejemplo, esta ecuación en el ejemplo que hemos puesto: tenemos agua más ácido permangánico más el ácido cloroso, nos da el, monóxido de, el dióxido de manganoso el ácido perclórico y agua no es cierto pero lo importante de esto es cómo ubicar los números de oxidación miren ustedes por ejemplo en la ecuación que hemos puesto ahí cuando no se conoce el número de oxidación no nos acordamos o no lo tenemos a mano le ponemos una incógnita entonces en este caso tenemos más 2 más x menos 8 que es una ecuación sumamente sencilla, ¿no es cierto? Que la podemos resolver tranquilamente. Hacemos una transposición de términos y llegamos a determinar que en este caso el x o el número de oxidación es igual a 6. Para una mejor ilustración vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces vamos a utilizar la pizarra. Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, para el ácido nítrico. ¿Cuáles son los números de oxidación? Los que conocemos. El oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1, ¿no es cierto? Pero para el nitrógeno, a lo mejor no me acuerdo. Entonces le pongo X. E igual a 0. Entonces me quedaría una ecuación. 1 más x menos 2 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, perdón, aquí era 2 por 3, 6. Hay que multiplicar por el subíndice. Aquí me estaba olvidando, ¿ya? ¿Sí? Se multiplica menos 2 por 3, menos 6. Ahora sí, continuamos. Entonces tenemos despejamos y tendríamos 6 menos 1 no es cierto está, está negativo pasa positivo y el que está positivo pasa negativo entonces nos daría x igual a 5 no es cierto y ahora sí escribámoslo de nuevo y veamos a ver si es cierto que se neutraliza entonces decíamos menos 2 decíamos más 1 y el valor que encontramos más 5 ¿no es cierto? entonces más 1 más 5 y menos 2 por 3 menos 6 que esto nos da 0 ¿Sí? hagamos otro ejercicio hagamos del ácido sulfúrico de igual manera el oxígeno menos 2 no es cierto el hidrógeno más 1 y el azufre la incógnita no es cierto vamos a igualar entonces 1 más x me, Perdón, aquí ya también nos estamos equivocando es más 1 por 2 2, porque hay que multiplicar por el subíndice. ¿Ya? Y menos 2 por 4 menos 8. Y esto es igual a 0. ¿No es cierto? Despejamos la x y nos quedaría 8 menos 2. Que en definitiva nos da 6. Ahora sí, escribamos nuevamente el compuesto y veamos si lo podemos neutralizar. Entonces decíamos menos 2 más 1 y el valor que encontramos, más 6. ¿No es cierto? Más 1 por 2 nos da más 2. Aquí tenemos, si no tiene el signo negativo, es positivo, ¿no es cierto? Más 6 y menos 2 por 4 menos 8. 2 más 6 más 8 y menos 8, 0. Queda neutralizado el compuesto. Entonces la forma como determinamos el número de oxidación y también están en las tablas bien vamos a continuar entonces con la presentación aquí les he puesto una tabla donde tenemos los principales números de oxidación para los diferentes grupos de elementos no es cierto para la mayoría de los compuestos químicos de los elementos químicos pero en algunos los más utilizados ¿sí? no están todos pero la mayoría entonces eso nos va a servir para tener una idea de los de los números o estados de oxidación entonces cada vez que necesitemos utilizar los números de oxidación tenemos que recurrir a esta tabla Bien, vamos a, a completar el, el tema con la clasificación de los enlaces los enlaces no es otra cosa que las fuerzas electrostáticas que mantienen unida una molécula. ¿No es cierto? Pero ¿qué tipos de enlaces tenemos? Tenemos tres tipos de enlaces principales. El covalente no polar, el covalente polar y el iónico. ¿En función de qué están estos enlaces? Están en función de la diferencia de la electronegatividad. ¿Cómo calculamos la electronegatividad? Es en función de los números de valencia que tiene cada uno de los elementos. Tenemos también una tabla en donde está eh, tabulada la electronegatividad de cada elemento. Y en función de su diferencia podemos establecer el tipo de enlace. Por ejemplo, cuando la diferencia es igual a 0 hasta 0,4, Hablamos de un enlace covalente no polar. Si esta diferencia es mayor a 0,4 pero menor a 1,7, hablamos de un enlace covalente polar. Pero si la diferencia de la electronegatividad es mayor a 1,7, hablamos de un enlace iónico. ¿cierto? Entonces ahí tenemos el esquema. ¿Cómo ocurre en cada uno de estos tipos de enlaces? aquí está la escala de la electronegatividad que les estaba diciendo no es cierto Entonces, para unos pocos elementos habría que completar la tabla no es cierto para tener de todos los elementos por ejemplo tenemos el, el cloro no es cierto tiene una electronegatividad de 3 el, so, el sodio tiene 0.9 por decir algo de el compuesto cloruro de sodio si hacemos la diferencia 3 menos 0.9 nos daría 2.1 y ese valor es mayor a 1.7 por lo tanto vendría a dar un enlace iónico no cierto si decimos que la diferencia de la electronegatividad es mayor a 1.7 es iónico cuando hablamos de compuestos diatómicos por decir algo el cloro molecular no cierto son dos moléculas del mismo entonces, la electronegatividad sería 3 menos 3, igual a 0. Entonces, estaríamos hablando de un enlace covalente no polar, cuando la diferencia de electronegatividad es de 0 hasta 0,4. Entonces, es bastante sencillo cómo determinar el tipo de enlaces. Hagamos una breve descripción de cada uno de estos tipos: el enlace iónico, un metal más un no metal el metal es electropositivo y el no metal es electronegativo que viene a constituir un catión y un anión el catión es positivo en este caso el sodio y el anión es negativo y tenemos un enlace del tipo iónico tal como lo habíamos establecido a través de la electronegatividad el enlace covalente un no metal que es electronegativo con otro no metal que también es electronegativo ¿no? ¿Cierto? en los dos elementos se tienen que compartir dos o más pares de electrones pero a su vez el enlace covalente es de dos tipos polar y no polar el polar los átomos no comparten equitativamente los electrones y tenemos ahí ejemplos como el ácido clorhídrico el agua para el caso polar y para el caso no polar dentro de este tipo de enlaces tenemos los átomos que comparten equitativamente los electrones entonces decíamos que son las moléculas diatómicas tenemos en este caso el hidrógeno molecular el oxígeno molecular el nitrógeno molecular el ejemplo que habíamos puesto del cloro molecular luego tenemos el enlace metálico metal más metal que son electropositivos todos los elementos tienden a ceder a electrones, ¿no es cierto? Tenemos ahí la figura. Y nos da un enlace metálico con un núcleo positivo. Sodios positivos, ¿no es cierto? Porque son metales. Gracias por su atención y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad.